Bernal. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Eh, según ha respondido, pues eh, condiciona la financiación de la ley de dependencia a la aprobación de los presupuestos. ¿Y sabe lo que pienso, señora ministra? Que esta pregunta se parece mucho a lo que habría dicho la anterior ministra del Partido Popular. Y entonces, sí que me extraña que usted eh, haga esa respuesta ahora mismo. También quisiera recordarle, me ha recordado esto a Julio Anguita, hace 20 años recordaba y comparaba el sistema político español como un teatro en el que se hacían elecciones y cambiaban los actores cada, cada legislatura, pero siempre se mantenía el mismo guión y se mantenía la misma obra. Y entonces quisiera recordarle que desde Unidos Podemos votamos que sí a la moción de censura para que cambie el guión y para que cambie la obra, no solamente para que cambien los actores de este tema. Entonces, ¿por qué le digo todo esto, señora ministra? porque en el último Consejo Territorial ustedes comunicaron a las comunidades autónomas que el incremento a la aportación del Estado a las mismas para financiar la Ley de Dependencia sería de un 5%, lo mismo que tenía previsto hacer el Partido Popular. Señora ministra, ¿sabe que en Navarra ya estamos alcanzando la cantidad de un 87% de financiación Gobierno de Navarra y un 13% de financiación del Estado? ¿Eh, ¿Cuándo va a llegar? La financiación. No hay ni una sola comunidad autónoma que cumpla con el requisito de un 50% comunidad autónoma y un 50% el Estado de financiación. Señora ministra, desde su partido se comprometieron a revertir los recortes en los derechos sociales cometidos por el Partido Popular, no a mantenerlos. El Real Decreto de 2012, que supuso los recortes en materia de dependencia, sigue vigente. 270.000 personas siguen en lista de espera teniendo el derecho reconocido eh, para ser atendidas. 30.000 personas morirán este año sin ser atendidas teniendo el derecho reconocido. 170.000 mujeres seguirán trabajando en este sistema sin derecho a la cotización de la seguridad social en un régimen de explotación laboral. Y quiero recordarles, señora ministra, que no olviden lo que pedían cuando eran oposición. Les recuerdo concretamente que en diciembre del 2016... En el décimo aniversario de la ley de dependencia, ustedes también firmaron un pacto por la dependencia, en la que los únicos que no se suscribieron fueron el Partido Popular y PNV. Quiero recordarle que en febrero del 2018, cuatro meses antes de la moción de censura, su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados presentó una PNL en la que exigían al Gobierno del Partido Popular revertir, impulsar y financiar adecuadamente el sistema de dependencia y revertir los recortes aplicados sobre el mismo haya o no haya presupuestos. Como dijo en la presentación de esta PNL la diputada Elvira Ramón, portavoz socialista en el Voy Congreso… A terminando, señoría. Sí, termino, señor presidente. ¿Qué ha pasado, señora ministra, para que siete meses después de la moción de censura no haya una propuesta firme para revertir los recortes aplicados a la atención del sistema de dependencia? Desde Unidos Podemos le solicitamos que cumplan con su palabra. Termino, los recortes aplicados, haya o no presupuestos. Gracias, señora ministra.